video el día de hoy les voy a enseñar a hacer un divertido experimento vamos para este experimento utilizaremos un encendedor como este un vaso de vidrio como este dos vasos llenos de agua como estos una bandeja o alguna superficie de plástico o de vidrio que sea completamente lisa Agua Y papel higiénico Un rollo de papel Como este Lo primero que vamos a hacer es Colocar la bandeja Luego colocamos los vasos con el agua Recortamos algunos cuadritos de papel higiénico los doblamos y los colocamos sobre la bandeja de esta manera ahora tomamos el agua y lo que vamos a hacer es vertirla sobre el papel ahora lo que vamos a hacer es a tomar un pedazo de papel y arrugarlo de esta manera luego lo vamos a prender en fuego y lo vamos a colocar en el centro y ahora vamos a tomar el vaso y se lo vamos a poner encima Y luego lo que vamos a hacer es esperar un rato y... voilà ¡Wow! ¿Qué les parece, muchachos? Impresionante, ¿no? De esta manera podemos sostener la bandeja con ambos vasos sin tocarla 行く行く行く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 Muchas gracias por tu atención y colaboración, yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día.